Tenemos Señora, una llamada. No, no. Ah, tenemos en vivo desde la Junta Municipal Electoral al secretario de la Junta, Michelle Frías, que va a estar con nosotros a través de la magia de nuestro sistema de transmisión, ¿verdad? En vivo que tenemos acá en Telenor, a través del Live View. Adelante. ¿Qué? Buenos ¿Qué? días, ¿Qué? ¿Qué? Michelle. Buenos días. Saludos, buen día, ¿cómo se siente, amado? Y los demás integrantes del programa. Todo el proceso en marcha ya hoy estaremos eh, verificando para iniciar las, la, la logística de, de, de trasladar los kits de voto automatizado a cada recinto electoral para ya mañana iniciar con la instalación de lo mismo. Bueno, ya ahí establece la ley cuáles serían las penas, pero la Junta informó en el día de ayer que a las 12 de la noche del día de ayer venció los actos proceditistas, como lo establece la ley, eh, con la excepción de que en el día de hoy solamente se van a permitir las publicidades que estaban en los medios de comunicación. Solamente lo que establece la ley. Así que aclarado esa parte ahí. Está okay. aclarado, eh, sí. sobre todo porque la em empresa puede transmitir los anuncios y post que están contratados aquí en la planta, que no eh, tiene hasta las 12 de la noche de hoy. Michelle. Aló, eh. Michelle. Eh, railing Él nos está escuchando, creo que por, por el televisor. Él nos está escuchando por nos el es, televisor. ¿Nos escucha, Michelle? ¿Nos escucha, Michelle? Sí, le escuchamos full. Eh, el montaje eh, ya para las elecciones de este próximo domingo, eh, específicamente en San Francisco de Macorís, eh, ¿dónde están los equipos del voto automatizado? Eh, cuéntanos de eso. Vamos no a subir de televisión, chino. Me escucha. Sí, ya, ya, no, no, la pregunta de... Bien, nuevo. De nuevo, eh, preguntarte, ¿cómo está ya el montaje eh, para el próximo domingo? Los equipos del voto automatizado, específicamente en San Francisco y en los distritos municipales, ya están allá en la Junta. ¿Cuándo serán llevados a, lo, a los centros? Eh, háblanos de eso. Es importante, ya, en el pasado miércoles recibimos ya todos los materiales electorales, incluyendo el kit de voto automatizado. En el día de hoy ya estamos en coordinación con la Policía Militar Electoral para hacer la logística de desplazamiento de estos materiales a cada recinto de votación. Entonces, para ya mañana cada eh, técnico procederá a la instalación de los mismos y a verificar todos los lo equipos que vamos a instalar. Michelle, los eh, presidentes eh, y secretarios que se van a presentar a revisar los materiales. Michelle, ¿en qué horario se van a empezar a instalar los equipos eh, en el día de mañana, sábado? El, el procedimiento establece que ya a partir de las 7 de la mañana los técnicos eh, van a iniciar con esa parte, pero vamos a estar desde antes de esa hora para verificar cualquier incidencia. Michelle, Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Eh, Todo bien, hermano. Eh, una cosa, en, la, en lo que corresponde a tu responsabilidad, ¿cuál es la demarcación que tú diriges y que va a tener control y si en estas demarcaciones eh, hay voto manual? Es importante, Francis. Nosotros como secretarios de la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, aparte de ser secretario del municipio de San Francisco, somos secretarios líderes de los municipios de, de la provincia de Duarte, Hermana Mirabar y Sánchez Ramiro. Ah, tenemos es importante que estar saber. dándole seguimiento a esas demarcaciones, las cuales en su totalidad van de manera manual. Michelle. Solamente San Francisco que va automatizado. Michelle, buenos días, Carolina, de este lado. Ah. Michelle, ¿cuáles medidas de seguridad? ¿Cómo te siente, Carolina? Muy bien, muy bien. Eh, o las eh, medidas de rigor que ustedes estarán tomando acá en San Francisco de Macorís, de manera directa. ¿Qué nos puede decir que estará haciendo la junta en los recintos electorales para garantizar eh, una buena, unas buenas elecciones? Sí es importante establecer que por resolución de la Junta Central Electoral se le ha establecido tanto a la Policía Militar Electoral como hay una campaña publicitaria solicitándole a la persona que ejerce el derecho al voto que por favor abandonen el mismo, que no se mantenga. La Policía Militar Electoral va a estar resguardando esos recintos y le va a pedir a esos ciudadanos que ya ejercieron el derecho al voto que se retiren del recinto para que el recinto fluya y no tener congestionamiento en lo mismo. Bien, eh, Michelle, el proceso que se ha llevado a cabo durante todos estos días allá en la, en la Junta Municipal, ¿los partidos han estado presentes ahí? Eh, ¿Los delegados han estado viendo el proceso? Eh, ¿Han estado de acuerdo con todo lo que se ha llevado a cabo? Correcto. Cualquier acción que nosotros tomamos aquí se le comunica a los delegados de los partidos para que ellos tengan conocimiento. En el día de hoy vamos a estar, eh, fueron convocados para, a partir de las 9 de la mañana para una reunión. Una última pregunta de, de mi parte, Miche. Se dice, e incluso vía a, eh, la información de manera directa de la Junta Central Electoral, de que si a las 5 de la tarde, sí, pues, al momento solo. del cierre de los colegios electorales, hay gente en fila, esa gente se le, se le se le va a permitir votar. Es decir, si por ejemplo a las 5 de la tarde hay eh, 100 personas aún en fila, ¿a esa persona se le va a permitir votar? Eh, ese, de, un momentico, Yeyán, repíteme la pregunta porque no te escuché bien. Eh, tenemos entendido abajo. que a las 5 de la tarde van a cerrar los colegios electorales, pero... Que si a esa hora hay, por ejemplo, 50 gente en fila para votar, se le va a permitir votar. Es importante, ya establecer ahí una resolución para ese procedimiento. Que cuando, cuando la persona estén en la fila, el presidente del colegio va a proceder. A verificar primeramente la cantidad de electores que hay en fila, contabilizarlo y luego eh, recoger la cédula y establecer el orden de la fila con la cédula para que esta persona ejerce el derecho al voto. Pero eso se claro. va a hacer en presencia de los delegados de los partidos, ¿verdad? Naturalmente pero está en una mesa claro, tanto los cada funcionarios colegio ahí. Claro, el presidente un que va, salir. va a salir. Precisamente, nadie se va a ir de ahí. Digo esto porque ahorita, por ejemplo, si hay 50 personas y duran hasta las 6 de la tarde, no si aparecen se aparecen más de los votantes de esa que, mesa que, se va a ir. que terminaron a las 6 de la tarde. Lo que sería entonces eh, esa parte Yeyan es importante. Llegada a las 5 de la tarde, el presidente se va a parar y va a proceder a contabilizar las personas que están en fila y le va a retirar la, la, la cédula para entonces leer en voz alta el último okay, elector, el nombre del último elector y entonces proceder con la votación Michelle, de esas personas que estaban en fila llegada a las 5 de la tarde. Michelle, una cosa, interesante sería saber. Pero le estamos haciendo un llamado, Yeyan y, y amigos televidentes de invitarle a que la persona vamos a estar ejerciendo el derecho al voto de 7 de la mañana a 5 de la tarde vamos a hacerlo lo más temprano posible y sin contratiempo Mire, eh, yo sé que va a ser difícil porque ahí hay ahí una situación que se da tradicionalmente lo que quedan hasta el último es vendiéndose a, a los, al mejor postor pero fíjate una cosa mi pregunta ¿cuál es la resolución, qué medida tomará o tomó la, la Junta respecto a ese caso que planteó Jan y que usted ha explicado de que va a ser leído en voz alta el último lector, Elector. el lector, ¿se va a transmitir posterior a que termine ese último el lector? El resultado, Luis. El resultado. Correcto, Francia. es importante, hay un procedimiento. Eh, en el caso ya, usted sabe, el procedimiento cuando se concluya el último elector, el colegio electoral tiene que hacer un escrutinio, la verificación, el sistema le va a imprimir el volante, vamos a decir, de, los, de la relación de voto provisional y van a proceder a verificar lo que la relación provisional con los votos emitidos en, el, en, eh, en cada una de votación. Entonces, verificado eso que coincidiera, entonces van a proceder a emitir el la, la resultado definitivo y luego ahí se hace la transmisión de, de ese colegio. Bien, eh, Michelle, según informaciones de la propia Junta Central Electoral, un 9% de las personas tienen problemas con su huella eh, eh, dactilar. En ese caso, por ejemplo, yo voy a, a votar y cuando le doy a... A, la, a, a, lector a, ajá, a lector de huella eh, Tengo problemas ¿Qué es en ese caso? ¿Qué sucedería? Eso también es, es importante Se le ha pedido que el elector Coloque primero el índice uh -huh. El índice y luego Seguir con los demás dedos la, El equipo tiene la huella de atilares De los 10 dedos de la mano Si hubiese un elector con ese Inconveniente hay un protocolo que el presidente y secretario pueden habilitarlo con las clave que ellos tienen para proceder a ejercer derecho al voto. Bien. ¿No pudiera esto generar algún tipo de duda y, eh, eh, eh, o confusión con relación a los partidos políticos? No, no creo. Porque no todo el mundo no, no, sabe no, que hay gente que vaya a votar y se ha, y se ha y operado la huella. que huellas. hay personas realmente que pueden tener... Eh, Problemas problema con la huella de actividad. Sí, dice que un 9 de pues la Por eso está problema. el protocolo, se verifican los 10 dedos y se procede a, a, a hacer la validación para esa parte. Bien, gracias, Bien, gracias. al amigo Michelle Frías desde la Junta Municipal Electoral por todas estas informaciones que ilustran la manera en que se va a votar ahora el gracias domingo a 16. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y ahí estamos viendo que están trabajando. Después te llamo sí. para... Y atención a la gente que nos está viendo. Para otro asunto. La gente que están ahí en esa junta municipal, por lo menos la de San Francisco de Macorís, son gente seria. ¿Eh? Ya, ya, aquí eh. no ha habido nunca una crítica. No le estoy diciendo. No. Lo, lo ya, ya, estoy es que tú quieres hoy. asumir una, no, no, un pleito. No, no, no, no. no siga no defendiendo lo indefendible. Que eso fue que en el ahí, sur. Gente seria, y se calificó. Gente seria fue para en el sur. Si el domingo, Por Dios, aquí eh, nunca ha sucedido pa, eso. Pa, para que el domingo. Aquí nunca ha sucedido a, a eso. Ver, no, es que aquí no. Que No, eso es falso. Eso es falso. Por favor, Jero. Vamos a Asume. Eh, WhatsApp, pues no, señores, no, pues se no tienen para que el domingo en la noche y Por el lunes favor. no vengan a tirarle tierra a esa gente, ah, que sí. son gente seria. Ahora no fue aquí Vámonos en San Francisco, no, la denuncia no fue aquí en San Francisco, recuerden que en ninguna no, otra parte, no, parte del país, Carolina, en ninguna en otra WhatsApp. parte del país, se sabe dónde fue. Es el domingo que vienen las elecciones. Vamos uno WhatsApp adelante, ¿qué dice? Ybelice, y Pantaleón dice Ibelice Pantaleón de Salcedo eh, buenos días, feliz día de San Valentín, los quiero mucho. ¿Qué, qué bonito, pavio, eh, nos aquí. escribe también Arlington, espérense que se me fue esto aquí. Arlington. Arlington. Peña. Washington Arlington, Washington, buen, Arlington de, buen día, Arlington, Gracias. Arlington. Desde Washington DC, dice buenos ahí días. Está. Felicidades en no. el Día del Amor y la Amistad. Francis, tú serás nuestro próximo regidor. Ahí está, Francis. Ahí estaremos representando desde Arlington. Hipólito Almonte nos, nos escribe desde Ugamba, San Francisco, y dice, buenos días para ustedes. Feliz Día del Amor y de la mitad, Feliz cumpleaños a la mujer más linda del mundo, Paulina Marte, que cumple hoy 80 años de edad. Felicidades, Felicidades a la señora. Que cumpla muchos años más. Que Dios la bendiga Felicidades mucho. Felicidades. Polanco, Francis Polanco nos escribe desde Conérico, Estados Unidos, y nos manda ahí la postal de Feliz Día de la gente San Valentín. Amor, la gente Gracias amor. para usted también. Y Máximo Durán. Eh, nos escribió, borró el mensaje y está escribiendo de nuevo. Más adelante le leeremos su mensaje. Muy bien. Bien, señores, vámonos a la pausa. Regresamos en breve, no medida. se vayan. Tenemos una, una llamada. llamada. Vamos ah, a la llamada. De... Buenos días. Se fue Se fue, la fue. La vuelve se fue. y llame luego de la pausa. Bien. Volvemos ahora, señores.